Buenos días. Los datos de paro registrado de marzo son positivos, ya que nos indican que se ha producido un importante descenso del número de desempleados. El dato final de los registros de paro del mes de marzo en las oficinas del de ECIL es de 119.646 desempleados. Hay que destacar con este dato que se trata del mejor registro intermensual de los últimos 20 años para un mes de marzo, desde el año 2002, con un descenso intermensual de 4.446 parados, un 3,6%, siendo el tercer mayor descenso a nivel nacional. Este comportamiento intermensual, además, se completa con un buen tono del mercado laboral en términos interanuales, ya que Castilla y León cerró marzo con un descenso de 10.507 parados, lo que representa una reducción interanual del más del 8%, el 8,07%. Con esto podemos concluir que continúa produciéndose una evidente recuperación del mercado laboral en nuestra comunidad, ya que la reducción del desempleo es generalizada en todas las provincias, tanto en términos intermensuales como en términos interanuales. Y el descenso también es generalizado en todos los sectores productivos. Enlazamos ya 23 meses consecutivos de reducción interanual del paro y se consolida el proceso de creación de empleo. La progresiva reactivación de la economía está teniendo un evidente impacto positivo en el mercado de trabajo de Castilla y León. Pero obviamente la tarea no está finalizada. Todavía nos queda mucho por hacer con el objetivo de mantener la evolución actual de las cifras del desempleo. Hay que recordar que la tasa de paro en Castilla y León, según la EPA, es del 8,8%, la tercera más baja de España, y cuatro puntos inferior a la media nacional, que es del 12,9%, casi un 13%. En cuanto a los datos de afiliación, también son positivos. Destacamos que el número de afiliados en Castilla y León en el mes de marzo es de 940.061, lo cual supone una subida de 7.007 personas, un 0,75%, lo que representa el tercer mejor mes de marzo en términos intermensuales de toda la serie histórica. Además, es la quinta comunidad con mejor comportamiento inter, intermensual en el número de afiliados. En términos interanuales, estructurales, el número de afiliados crece en 13.866, es que es lo mismo que un 1,6%, siendo la octava comunidad con mejor comportamiento respecto al total de las regiones españolas. Comprobamos así que continúa produciéndose una recuperación evidente del mercado de trabajo en términos de afiliación a la Seguridad Social, ya que el incremento también es generalizado en todas las provincias, tanto a nivel interanual como a nivel intermensual. En cuanto a los números de contratos laborales registrados en Castilla y León, en el mes de marzo ascienden a 58.103, de los cuales 20.487, el 35,3%, son indefinidos, y 37.616, el 64,7%, son temporales, de acuerdo con la metodología del Ministerio de Trabajo. En términos intermensuales, en Castilla y León la, con, la contratación ha subido un 29,7%, casi un 30%, y es 8 puntos más que lo que ha subido la media española. Y en términos interanuales la contratación en Castilla y León ha bajado un 8,18%, que son unos datos también mejores que la media nacional. Pues el descenso de la media nacional es 13 puntos inferior a la del conjunto, a la del, el descenso de la, media España, de la media de Castilla y León es 13 puntos inferior al de la media nacional. Con todo esto, no me queda más que darles muchas gracias y desearles una feliz Semana Santa a todos aquellos que la vivan con nosotros en Castilla y León.